Hola, ¿qué tal? Como habíamos dejado pendiente en el vídeo anterior, necesitamos ver, o necesitamos construir unos circuitos que sean capaces de almacenar eh, cierta información, de almacenar un bit y de que este bit quede permanente o quede eh, almacenado a lo largo del tiempo dentro de este circuito eh, particular, ¿vale? Estos circuitos, estos dispositivos que nos van a ayudar a almacenar un bit, y que si lo que necesitamos es almacenar un estado, es decir, un conjunto de bits más grande, lo que vamos a hacer es utilizar varios de estos dispositivos, N de estos dispositivos, siendo N el número de bits que necesitamos para el estado, pues estos circuitos se llaman en particular latches o flip-flops, vale. veremos la diferencia entre los dos, y en castellano reciben el nombre de biestables. ¿okay? El primero que vamos a ver en este vídeo es el que se conoce como el latch S. Entonces, básicamente lo que comentábamos en el vídeo anterior es que nosotros vamos a, estar, a tener un estado actual que junto con la entrada se va a encargar de determinar el estado siguiente y que se va a tener que almacenar en estos dispositivos. Dispositivos que nos gustaría que fueran coordinados, que, cuyos cambios se produzcan únicamente cuando a nosotros nos interese, ¿vale? Y que por tanto necesitábamos definir este dispositivo, necesitamos definir un dispositivo que almacene un bit, que será los dispositivos que utilizaremos internamente para almacenar el estado, ¿ok? Entonces, estos circuitos los vamos a construir a través de puertas lógicas, puertas lógicas como las que conocemos, ¿vale? Y ahora veremos cómo lo hacemos. Entonces, un biestable, que es el circuito al fin y al cabo que se va a encargar de realizar esto, pues tiene que ser un circuito que tenga dos estados ¿vale? posibles, y entonces pueda guardar información correspondiente a un bit. Ese circuito tiene que ser capaz de almacenar un 0 o almacenar un 1. Tiene que tener posibilidad de disponer de estos dos circuitos. ¿Vale? Obviamente va a necesitar o va a disponer de señales de entradas para modificar su estado interno. Si yo tengo almacenado un 1, no me basta con tener almacenado un 1. Tengo que ser capaz de hacer que en ese momento deje de almacenarse un 1 y pase a almacenarse un 0, por ejemplo o que continúe almacenándose un 1. ¿vale? Obviamente también será necesario que haya unas salidas que nos indiquen el estado o el valor del bit almacenado. ¿vale? Y por último, van a tener que ser capaz de que durante un tiempo indefinido, durante todo el tiempo que sea necesario, el valor interno, el estado interno, quede ahí almacenado y quede eh, permanentemente hasta que se indique lo contrario a través de las entradas. Todas estas condiciones, todos estos requisitos, son los que ha de, de cumplir el dispositivo que buscamos, el dispositivo que queremos construir. Tenemos dos tipos de dispositivos. Los asíncronos o los biestables asíncronos, latches, ¿vale? O los biestables síncronos, los flip-flops. La diferencia, básicamente, es que los flip-flops, los síncronos, como decíamos, hablábamos cuando hablábamos de la señal de reloj, solo cambian en un momento, en un punto de tiempo muy concreto de la señal, que típicamente va a ser el flanco ascendente o el flanco descendente, cuando cambia de 0 a 1 o cuando cambia de 1 a 0, y, sin embargo, los latches pues cambiarán típicamente en cualquier momento en el que la señal de reloj, o enable en ese caso, porque se suele llamar más enable que, que reloj, pues cuando el, la señal de enable se encuentre a uno. De esta forma, con los flip-flops solo se produce un cambio por cada periodo de reloj y los latches no pueden garantizar esto y se podría, podría darse el caso que se produjese más cambios de estado en un único periodo de reloj. Por eso se llaman asíncronos. Vale, pues ahora buscando las condiciones, tenemos que ser capaces de construir un circuito utilizando las puertas que ya conocemos y que cumplan las condiciones que teníamos anteriormente. ¿Vale? Primer paso, vamos a irlo haciéndolo para el paso a paso. El primer paso que vamos a intentar hacer es construir un circuito que mediante puertas lógicas sea capaz de establecer de forma permanente dos valores. Tanto el 1 como el 0, y que siempre tenga ese valor almacenado. Fijaros, si yo construyo un circuito de esta forma, ¿eh? y aquí en la Q, por ejemplo, lo que tengo es un 1, este 1 vendría y retroalimentaría la primera de las puertas de negación, negadas, de puertas NOT, y por tanto aquí en NO Q tendría un valor 0 y en una vez que esta señal pasa por I1, aquí volvería a tener un valor 1. Y esto lo podría ir analizando continuamente durante todo el tiempo que quisiera, que tendría una forma estable de almacenar un 0 y un 1. Por tanto, yo si cogiera esta señal y la sacara del circuito, y cogiera esta señal y la sacara del circuito, tendría almacenados un 0 y un 1. ¿Vale? Esto también sirve o también es válido para. Eh, Perdonad. También es válido en el caso de que la Q fuese igual a 0. Si la Q es 0, pues este cero se retroalimenta por aquí y aquí no Q es igual a 1. No Q es igual a 1, esto se vuelve a negar y Q es igual a 0. Y esto queda así almacenado o esos dos valores quedan ahí estables y permanentes durante todo el tiempo. Así que ya hemos conseguido, mediante el uso de puertas lógicas, establecer dos estados, dos valores, que son bits, que quedan almacenados en el circuito, en un circuito, de forma estable. Claro, lo que le falta a este circuito es añadirle unas puertas, unas puertas que me dejen establecer exactamente Cuál, ¿Qué valor quiero establecer yo en la Q y qué valor quiero establecer en la no Q? ¿vale? Típicamente los latches y flip-flops ofrecen tanto la salida como la salida no negada porque por su propia naturaleza a la hora de construirlos tenemos esta facilidad de tener las dos salidas, ¿vale? No es por otra cosa. Pero realmente el valor que tenemos que considerar que se está almacenando es el valor de la Q, ¿okay? Antes de pasar a ver cómo... Eh, podemos establecer los valores, incluyendo entradas a este circuito, dejarme dibujarlo de otra forma, que va a ser la que más habitualmente nos la vamos a encontrar, ¿vale? Normalmente, estas dos puertas de negación, nos las vamos a encontrar representadas de esta forma, de aquí, ¿vale? Esto sería la salida Q, y esto sería la salida no Q, ¿vale? Esto sería la puerta I1, que hemos visto aquí, y esto sería la puerta I2 que teníamos aquí. Esto es exactamente lo mismo, lo único que he movido estos dos circuitos y los he colocado de otra forma. ¿vale? Esto será típicamente como nos lo encontraremos representado. Ahora, lo que tenemos que intentar o lo que queremos conseguir es poder establecer estos valores internos. Poder determinar el valor que vale la Q y poder determinar eh, a través de unas entradas ese valor que queremos que coja la Q. Así que de alguna forma le vamos a tener que añadir entradas a esto. Si añadimos entradas, obviamente esas entradas las vamos a tener que conectar a algún sitio. ¿OK? Vamos allá. Vamos a probar primero de cambiar esta puerta. Ahora, en lugar de tener una puerta de negación, imaginaros que lo que tenemos es una puerta no. Y aquí tenemos una entrada que vamos a llamar R. Y luego aquí, pues tendríamos el valor negado, que tendríamos la no Q. ¿Mm? Tendríamos el valor negado que está almacenado en este circuito. Pues fijaros que si la R en algún momento pasara a valer 1, independientemente del valor que tuviésemos en, en no Q, ¿Mm? independientemente del valor que hay en no q, la salida de aquí siempre va a ser 0. Porque 1, si r es igual a 1, 1 ¿eh? más cualquier otra cosa es 1. Como está negado, como es una nor, la salida pasaría a valer 0. Aquí, si r es igual a 1, la salida, la q, siempre pasaría a valer 0. ¿Ok? Por el contrario, si la R vale 0, lo que vamos a tener en la salida siempre es el valor de no Q negado. Es decir, vamos a tener Q. Analizarlo o pensarlo. Si R es igual a 0, tendríamos dos casos. Que no Q vale 1. Entonces, si no Q, no vale, si no Q vale 1, la salida sería 0. Y si no Q vale 0, la salida sería 1. ¿Vale? Entonces, añadiendo esta puerta, yo ya tengo una forma de que, si la R vale 0, me quedo almacenando, o se queda almacenando, el mismo valor. Sin embargo, si la R vale 1, lo que pasa es que la Q pasa a valer 0. Y fijaros si abajo hago lo mismo y pongo una puerta NOR, de esta forma. Y ahora esta entrada le llamo S. ¿Cuál sería el comportamiento? El comportamiento sería similar. Si la S vale 1, este no Q va a pasar a valer 0. Si no Q vale 0 y la R vale 0, la Q pasaría a valer 1. Entonces, si me encuentro que la S se activa y la R está desactivada, la salida de Q pasaría a valer 1. Así que ya tengo una forma de establecer tanto el valor 1 como el valor 0 a la salida de Q, y es con estas dos entradas, con la entrada R y con la entrada S, y construyendo el latch, el BI estable, con estas dos puertas NOR y de esta forma que hemos visto. ¿Ok? Los, las letras de las entradas no son coincidencia, la S viene de SET, de poner, activar, y la R viene de reset, de resetear o, o, o desactivar, ¿vale? Entonces la R la tenemos asociada a que la Q pase a valer 0 y la S la tenemos asociada a que la Q pasa a valer 1. Ahora a continuación lo veremos con, con más detalle todos los casos. Aquí tendríamos la definición general de un Latch de tipo SR, ¿vale? Esta sería su implementación interna, como hemos visto anteriormente, este sería su representación como circuito dentro de un diagrama de circuitos, lo representaríamos así, cuando veamos esto ya tenemos que saber que se trata de un latch de tipo SR, ¿vale? Y, ¿cuál es su tabla de verdad que define el comportamiento? Pues cuando las dos estén 0 0 cuando las dos entradas, la S y la R, valgan 0 a 0, el latch lo que hace es almacena o sigue guardando el mismo estado que tenía internamente almacenado. Cuando vale 0,1, lo que hace es un reset, es decir, la Q pasará a valer 0 y la no Q pasará a valer 1. Cuando la entrada es 1,0, la Q vale 1 y la no Q vale 0, es decir, se produce un set, se activa la salida, pasa a valer 1. Y para la entrada 1,1 1, no definimos ningún caso, lo dejamos como abierto, ¿vale? luego veremos que hay... Un cierto problema con esto. Ahora vamos a pasar a analizar cómo realmente este circuito que hemos construido se comporta de la forma que nos indica esta tabla. Vamos allá. Imaginemos el primer caso, que es que tenemos que R vale 0, lo pongo aquí, R vale 0, y S vale 0. Y supongamos que Q vale 0 y no Q, por tanto, vale 1. Hemos dicho que el comportamiento esperado, lo que esperamos de, de este circuito, es que siga estableciendo o siga teniendo el mismo valor. Pues fijaros que aquí lo que tenemos es el valor 1, y aquí lo que tenemos es el valor 0. 1, nor, 0, sabéis que es 0. Y 0, nor, 0, sabéis que es 1. Así que para el primer caso se comporta como habíamos definido, o como queríamos que se comportara. Siguiente caso, siguen valiendo los dos ceros, pero los estados almacenados son 1 y 0, ¿vale? Para este caso, por tanto, aquí yo tendré un 0, y aquí, que he dicho que tengo un 1, pues aquí tendré la entrada 1. Así que 1, NOR, 0, para esta puerta de abajo, vuelve a dar 0 y 0 nor 0 vuelve a dar 1 como salida. Así que para este caso de almacenamiento, si tenemos almacenado estos dos valores, se sigue almacenando ese mismo valor. Vale, vamos ahora al caso en el que, por ejemplo, la R, el reset, vale 1 y la S vale 0. En este caso lo podemos hacer independientemente de los valores que tenga Q. ¿Por qué? Porque si R vale 1, 1, NOR, cualquier cosa, ya sabemos que hace que la salida sea igual a 0. Así que independientemente del valor que tuviese NO Q, la salida en Q va a ser 0. En el momento que la R se activa 1, esta salida de aquí pasa a valer 0, independientemente de lo que tengamos en esta entrada. Así que es lo mismo que decir, independientemente del estado en que, nos, que, que tengamos almacenado. Sin embargo, sí, uh, este 0, entonces pasaría aquí, y en la parte de abajo tendríamos 0, 0. Y sabemos que 0, NOR, 0, es igual a 1. Así que efectivamente, cuando se produce la entrada R igual a 1 y S igual a 0, a la salida se nos almacena el valor 0. Lo importante es la salida Q, ¿vale? La no Q ya hemos dicho que la tenemos porque viene de forma gratuita por la implementación del de, por, por circuito. No hay que añadir puertas adicionales y por eso normalmente se ofrece. El otro caso, el caso contrario. La R vale 0 y la S vale 1. Pues hacemos el mismo análisis, pero al revés. Aquí que tenemos un 1, independientemente de lo que valga la Q, la no Q va a pasar a valer 0. Si la no Q pasa a valer 0, este 0 se viene aquí arriba, 0, nor 0 pasa a valer 1. Y por tanto la Q, independientemente de lo que valiera anteriormente, acabaría valiendo 1. Al cabo de, unos, eh, de, de, un, de, unos, de un delta, al cabo de un retardo de tiempo, pasaría a valer 1. El tiempo que tarda en cambiar esta puerta, esta salida y esta salida, retroalimentarse por esta puerta, pues pasado ese tiempo, la salida Q pasaría a valer 1. Así que, de nuevo, cuando la S está activa y la R vale 0, el estado que se almacena es un 1. Así que ya hemos comprobado el comportamiento para el caso de 0, 0, 1, 0 y 0, 1. Nos queda probar para 1, 1, ¿qué pasaría? Para 1, 1, la verdad es que nos da igual lo que pase, porque hemos dicho que no está definido. Pero vamos a ver cómo se comportaría. Por tanto, si nos encontramos con el caso de R igual a 1, y S igual a 1, ya hemos visto en estos casos anteriores que esto lo podemos analizar independientemente del valor que tenga aquí y del valor que tenga aquí, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque siempre que una NOR, en el momento que una de las entradas es a 1, vale 1, la salida siempre va a valer 0. Así que, en este caso, tanto la no Q como la Q vale 0. Podríais pensar, ¿y por qué no decimos que el caso de 1, 1 lo que hace es poner la salida a cero? Porque al fin y al cabo, la que hemos dicho todo el rato, que la Q es la que vale 0 y es la que nos interesa. ¿vale? Claro, esto tendría un problema. Si ahora pasásemos a 0 0 el comportamiento no sería el adecuado. No se comportaríamos como hemos visto en el primer caso, en el primer análisis, porque solo hemos considerado casos en los que esto y esto eran contrarios. ¿Vale? Y tiene otro problema que rompería la definición de que siempre tenemos tanto la salida Q como la no Q. ¿vale? Como tiene esos dos problemas este Latch, pues lo que se dice es que para la entrada 1.1 no se considera como entrada válida, no, no es una entrada posible en el Latch SR y, y no se tiene en cuenta. ¿ok? Así que ya hemos visto que se comporta exactamente para todos los casos de la forma que nosotros queríamos. Así que esto sería la implementación de un Latch SR. También me gustaría comentaros antes de acabar que existe una segunda implementación que es que en lugar de utilizar puertas NOR, es la implementación que utiliza las puertas NAND. ¿vale? Esto podéis comprobarlo muy fácilmente aplicando el método de la burbuja que es así. Pero ojo, al aplicar el método de la burbuja se os negarán las entradas, etcétera, etcétera. Lo dejo pendiente por si lo queréis probar, ¿vale? Pero fijaros que aquí la puerta que genera Q es la que está conectada con R. Pero, en el caso de la implementación con NAND, la puerta que genera la Q, esta puerta es la que genera la Q, está conectado con la S. vale, Esa es la diferencia importante. vale, no, no os equivoquéis, porque a veces no queda claro dónde va la S y dónde va la R. vale, Al hacer este cambio de estas puertas, de las puertas NOR por las puertas NAND, pues... Uh, se produce también el giro de las entradas, ¿vale? La de arriba pasa a la de abajo, ¿ok? Y bueno, con esto ya he acabado la parte de, que os quería explicar del latch tipo SR. En el próximo vídeo vamos a ir avanzando viendo otros tipos de, de latches, en particular el latch tipo D, que se va a encargar de solucionar el problema que teníamos aquí con la entrada 1-1, para evitar poder eh, estropear el funcionamiento del circuito activando la... La entrada 1 a 1 pues lo que haremos es cambiar el circuito por un latch de otro tipo que no tiene ya una entrada SR, sino que tiene solo la entrada D, ¿vale? Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias.